Somos consecuencia de lo que la educación ha hecho con nosotros. La escuela, el colegio, después las universidades han pasado a ser elementos infaltables, imprescindibles en la vida de las nuevas generaciones. Desde el preescolar hasta el posgrado, la vida de una u otra a gira en torno a la educación. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué están aprendiendo? ¿Hacia dónde apunta la educación? ¿Cómo es posible que después de tantos años de estudio no sepan ser felices? No se conozcan. Ni sepan las destrezas imprescindibles para manejarse una vida donde las cosas están como están. Ni siquiera hay una formación financiera de manera que puedan manejarse en un mundo donde básicamente gobiernan las mercancías y el lucro se ha convertido en un referente fundamental, y el consumo, el consumismo, una religión y los centros comerciales en los templos contemporáneos. Creo que la educación no está cumpliendo la labor de educar, de preparar, de desarrollar las competencias existenciales en las nuevas generaciones, los resultados nos estamos viendo cada vez más drogadictos, a más temprana edad, cada vez más gente cayendo en depresión, cada vez más gente suicidándose, cada vez más gente deambulando en este vacío existencial porque cuando no aprendemos a vivir estamos condenados a una mera supervivencia y ella no es ni remotamente algo parecido a la vida, a lo que vinimos en esta experiencia llamada humana. Estoy pensativo, preocupado, dudoso de que haya educación, creo que hay escuelas, pero no educación en el sentido de hacer aflorar las potencialidades que tenemos. Creo que en nombre de la educación se está quitando tiempo y energía a las nuevas generaciones para nada, sin prepararles adecuadamente para la vida. Creo que tenemos que ir, lo dije en otro eh, medio de comunicación, creo que tenemos que ir eh, convirtiendo cada hogar en una alternativa educativa de la mano de la creatividad, de la formación más autodidacta, pero además diluida en la vida misma, que los problemas se conviertan en retos, que el ejemplo sea inspirador y que la naturaleza sea un gran libro que a partir de la sensibilidad incrementada podamos ir decodificando. Toda esa valiosa enseñanza, básicamente para aprender a vivir. Primer gran aprendizaje pendiente en tiempos como estos. Quiero agradecerte nuevamente tu, tu presencia. Estamos iniciando una nueva etapa en la cual estaremos compartiendo contigo contenido valioso y transformador para que tú también, después de reflexionarlo, lo puedas compartir. Hasta la próxima. Gracias.